Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Paz Araya, actualmente soy el director del Liceo A número 2 de Cabildo y que a partir de este año está integrado al programa PASE, lo que nos permite a nosotros que el 15% de nuestros estudiantes ingresen a la educación superior, eh, apoyado por la Universidad de Playa Ancha, que es nuestra eh, nuestra Casa de Estudios Superiores que nos va a, a orientar en este proceso y va también a orientar a nuestros estudiantes. Y en este momento tenemos una muestra nosotros de las universidades eh, de educación superior que también están integradas al proceso PASE para la incorporación de, de nuestro... ...de los alumnos a la educación superior... ...básicamente está dirigida a los estudiantes... ...que cursan tercero y cuarto medio... ...para ver la proyección... ...a la educación superior... ...y los beneficios que también aportan... ...o entregan estas casas de estudio... ...en realidad esto es un aporte... ...que nos... ...que acerca a nuestro centro educativo... ...que es un establecimiento... ...lejano... ...a los centros de educa ...donde se encuentra la educación superior... ...y es un, es un buen aporte... Y también es una motivación para que nuestros estudiantes puedan ingresar a la educación superior con mayor facilidad y obtengan también una orientación e información con respecto a las diferentes carreras e inquietudes que tienen nuestros estudiantes para eh, continuar estudios eh, ya sea en un centro de formación técnica o en algún instituto de educación superior o en las universidades de nuestro país.